Ya no están. Vamos a me a poner una denuncia <risas> por sacar su foto. Mira que se verá una sombra nada más. A ver si tienes más autonomía, ahí hay que hacer más kilómetros, por lo menos 50. Ya estamos en Soyana, el niño de Soyana. Sí que es otra ley de, de, de gusto el camino, el camino. Sí. por lo menos quita el calor Ay, qué gusto ¿solo una rana o rana. Pues será un pajarito ¿Sí? Ah, tiene buen olfato. <risa> no, no, pues sí, sí. Recto vamos a sueca. Y a la derecha a Solana. Y a la izquierda al Pereyó. <risa> Mira mira, yo sin moverme. <risa> Exacto. Mira, esta noche tengo cuello de pollo. Ya, aquí hemos estado antes. Wow. digo yo. <risa> El arroyo ya está bastante granado. Vuelve amarillo cuando está así. No da diferencia. Y aquel verde todavía. Aquella sí, no se espera, mira, aquí no le quieres echar una foto, Pírate que y aquí está más despejado. Sí, vamos a echárselo un poquito. Tiene un coche, cuidado. Ah, sí. Viste la agua que para adentro. Pero no la tienes a la agua. Que la atmósfera no me iba a decepcionar. pues Pero está? Muchas, muchas ganas de venir aquí. Está muy bonito. Sí, está muy chica, verdad? Tanto verde y ver algo distinto a la gran ciudad. Está llanura. Y que según vea, que por la mañana o por la tarde cambia. Cambia. ¿Sí? Claro. Ah, no. <risa> La piscina olímpica. <risa> no, como tiene el pantalón de ese color, parecía que estaba en pelota. <risa> Me iba a decir, ¡eh! Hey! también Pero no, llevaba el pantalón. parece un bosque, fíjate. Estamos llegando como es que que dos tres kilómetros y ya estamos. ¿Te gusta que Sí. un ¿O Claro, al principio todo te, te choca. Ahora como ya lo has visto, ya... Mira, mira, para aquí, para aquí. A ver esto. Mira, la presilla. ¿Cómo le ponen el candado para que no le toquen? Ya le pueden dar vuelta, ¿Has visto? Claro. Pero fíjate que chulo está el agua como sube. Así regulan el agua que quieren darle. Ah, bueno. Aguita la <risa>